Hola, soy Martín. Ustedes ya me conocen, en vídeos anteriores. En esta oportunidad, les presentaré a dos amigos, que les hablarán de otro tema muy importante. Ellos son, Francisco Millacura. Mari Mari. Y a Carlos Lincoman. Mari Mari Kempuche. Quienes les contarán, acerca de los Mapuches. Los dejo en buenas manos. Profesor Interactivo Presenta Los Mapuches Capítulo 1 Los Orígenes Permiso. Buenas tardes. Adelante. Toma asiento, joven. Gracias. Vengo por el cargo de jefatura. Muy bien. ¿Su nombre? Francisco Aravena. Pero aquí dice que usted se llama Francisco Miyacura. Disculpe usted. Lo que sucede es que ocupo el apellido de mi madre. No uso mi apellido araucano. Me genera muchos problemas de partida joven su apellido es mapuche no es araucano y millacura significa piedra de oro y usted cómo sabe eso porque soy mapuche mi apellido es Lincomán, que significa ejército de cóndores y sabe hablar mapuche Usted me va a disculpar, pero veo que no sabe nada de su cultura. Lo primero que debe tener claro es que somos mapuches. Significa que somos gente de la tierra. Mapuche, gente de la tierra. ¿Y por qué dicen araucanos? Era el nombre que le daban los conquistadores españoles a los mapuches que habitaban la zona de Arauco. Arauco se extendía desde el norte del Biobío hasta el sur de Valdivia. Lo segundo que usted debe saber es que nuestra lengua es el Mapudungun, que quiere decir el hablar de la tierra. Mapudungun, el hablar de la tierra. En mi familia jamás conversamos de esto y en mi época de estudiante, no recuerdo haber conocido de este tema. Al igual que en otros países latinoamericanos, los chilenos se avergüenzan de sus orígenes. ¿Y usted me puede enseñar más sobre mi cultura? Encantado. Vamos a conversar a un lugar más adecuado. Cuando llegaron los conquistadores españoles, en julio de 1535 Descubrimiento de Chile Obra de Fray, Pedro Subercazó Territorio Mapuche, antes de la llegada de los conquistadores El territorio Mapuche se extendía de norte a sur entre el río limarí y Chiloé De oeste a este, entre los océanos Pacífico y Atlántico y se desplazaban por su territorio según las coordenadas solares, al igual que otros pueblos precolombinos. El territorio mapuche es llamado por su pueblo Walmapu. Según su distribución geográfica, los mapuches recibían distintos nombres. Picunches. En el norte, entre el río Aconcagua y el río Itata, se encontraban los picunches. Los picunches eran un pueblo dominado por los incas y desaparecieron durante la permanencia de los españoles. Tehuelches Los tehuelches vivían en la Patagonia chilena y argentina, al norte del estrecho de Magallanes. Se organizaban en grupos nómades de alrededor de 100 personas, que se dedicaban a cazar guanacos y ñandúes. También recolectaban productos de la costa y del bosque. Pehuenches. Los pehuenches fueron un pueblo nómade que habitó la región cordirana del centro sur de nuestro país. Eran cazadores-recolectores que iban por el territorio recogiendo el pehuen o piñón de las araucarias. Araucaria chilena o pehuen, desde el cual se obtiene el piñón. Puelches Los puelches habitaban la zona comprendida entre Lonquimay y Osorno, en la cordillera de los Andes. Se dedicaron a la recolección de alimentos. Posteriormente se transformaron en cazadores nómadas, en busca del guanaco, que era la base de su alimentación, vestuario y vivienda. Huilliches Los huilliches ocuparon desde Osorno hasta la zona norte de Chiloé. Tenían una lengua similar a la de los mapuches. Su presencia en la isla de Chiloé les permitió desarrollar la pesca en embarcaciones hechas de tablas y cortezas. Lafiquenche El pueblo Lafiquenche se distribuía a través de la costa entre el Golfo de Arauco y Chiloé. Se dedicaban a la extracción de mariscos y la pesca, además de desarrollar una agricultura menor. Mapuches. Finalmente los mapuches se distribuían entre el río Itata y el Tolten. Eran y siguen siendo hasta hoy la mayor población indígena. Puelches, Pehuenches, Huilleches y Lafquenches se fusionaron pacíficamente con la cultura mapuche, no pudiéndose ya distinguir diferencias entre unos y otros. Qué interesante lo que usted me ha enseñado. La duda que tengo es... ¿Qué relación tiene la Araucana con los mapuches? La Araucana es un libro clásico español que relata la guerra de Arauco, tema del cual hablaremos en un próximo capítulo. Peucayal De ahora en adelante, investiga acerca de otras culturas prehispánicas que vivieron en Chile, donde habitaban y cuáles eran sus costumbres.